Primera sí. vez que hacemos una transmisión. estamos saliendo en vivo. Bien, hola buenas tardes a todas y a todos, eh, estamos acá reunidos en presencia y virtualmente también para presentar este libro, eh, Manuel Rodríguez en tres tiempos, de Editorial América en Movimiento, y que es un libro compilatorio de algunos autores, de los cuales la mayoría de ellos está aquí presente el día de hoy. Eh, contamos con Sergio Rodríguez Geltenstein quien es eh, consultor y analista internacional venezolano graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela eh, también es doctor en Estudios Políticos por la Universidad de Los Andes de Venezuela y es autor de libros como China El despertar de un gigante y la balanza del poder las razones del equilibrio del sistema internacional también está Marcos Reitman Doctor en Ciencias Políticas y Sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en varias universidades de América Latina. Eh, entre sus obras destacan Las razones de la democracia en América Latina y el pensamiento sistémico, el origen del eh, social conformismo. Y acá a mi lado eh, se encuentra Tito Tricol. Ah, paréntesis: eh, los dos que mencioné recién están con nosotros vía Zoom, así que los podrán ver. Eh, desde sus casas, ahí en su escritorio, y conmigo está acá Tricot, quien eh, es sociólogo, eh, trabaja en la Universidad Alberto Hurtado, eh, en el Centro de Estudios de América Latina, y el Caribe. Eh, ha investigado principalmente temas vinculados a movimientos sociales, movimiento mapuche en su dimensión nacional y latinoamericana, y ha sido autor de libros como eh, Aucán, Violencia Histórica Chilena y Resistencia Mapuche" o Palabras de Tierra, Crónica de la Resistencia Mapuche y un sociólogo en el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, Testimonio de un Militante. Eh, bueno, yo estoy acá en mi rol de moderador, pero también de editor del libro eh, y para nosotros como editorial ha sido un trabajo muy grato hacer a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido para poder darle vida a este texto eh, pero creemos que es un libro que entronca, menos, con el proyecto de nuestra editorial una editorial que mezcla lo político, lo académico eh, y también pensando en las dimensiones, eh, en una dimensión latinoamericana en una importante medida y creemos que acá se logra esta proyección, quizás intentar proyectar la figura de Manuel Rodríguez en, en una esfera, por un lado, geográfica, digamos, ampliar, eh, digamos, su legado y también eh, comprender la proyección histórica de su legado en nuestra propia historia como país. Eh, me gustaría entonces dejar a Sergio Rodríguez, quien fue el compilador de este libro, con ustedes, para que explique mejor eh, el trasfondo de este texto, lo, las motivaciones que lo, que lo llevaron a, a estos autores a publicar el libro y también su postura personal eh, a propósito del tema. Eh, dejamos con usted a Sergio, entonces. Gracias, Israel. Muchas personas colaboraron para que este libro se hiciera realidad. presentación a uno de ellos que se marchó, que nos dejó en semana, hace pocas semanas. Queremos dedicar esta presentación a don Jorzafe, que nos apoyó, que creyó en nuestro proyecto y que vino está con nosotros. También agradecer a esta obra para hacer realidad eh, las familias Jorzafe, por cierto, Paula Burjar, Fernando Valenzuela y muchos otros que declinaron su, ser reconocidos públicamente. Agradecemos a a la editorial América en Movimiento, en particular a Israel Fortune, por su apoyo mero con que se trabajó esta obra, para que esta obra viera la luz en este día, por la calidad que, que tiene el libro, porque de verdad que es un libro muy bonito y muy bien hecho. Eh, un saludo a mis compañeros, mis colegas, a Tito Fricor, a Marco Royman, aquí presente. Y también a Luis Rojas que, lamentablemente, no pudo participar. En función del tiempo, bueno, la verdad es que tengo muy poco control sobre él. preferí escribir eh, unas, unas letras basadas en el propio texto del libro para no extenderme demasiado. Eh, y voy a dejar que mis compañeros eh, pongan el contenido de los extraordinarios ensayos que prepararon para, para el libro. El 26 de mayo de 2018, debió haberse recordado en Chile el bicentenario del asesinato de Manuel Rodríguez, figura señal en la lucha por la independencia de Chile del colonialismo español. Sin embargo, la fecha tra ignorada y olvidada se incluyera una conmemoración oficial que pusiera en su verdadera dimensión la importancia del papel que jugó este personaje en la gran gesta librada a comienzos del siglo XIX. En, 18, en 1985 pues, se cumplieron 200 años de nacimiento de Beledo. La de manera. Podría comprenderse que la dictadura no sea al gobierno democrático se expresa en términos análogos. Solo puede entenderse como la cercanía entre una y otra en cuanto al conocimiento e interpretación de la historia, a fin de alejarla de cualquier elemento que permita comprender que el verdadero protagonista de los acontecimientos de la vida de una sociedad es el pueblo y que solo él puede engendrar aquellos actores re relevantes que operan el factor subjetivo para acelerar, adelantar y darle un curso positivo a los procesos sociales. Para recordar a Manuel Rodríguez, junto a tres colegas, Marcos Roger Luis Rojas y Quito Tricot, emprendimos durante tres años la titánica tarea de buscar alguna editorial que, le inter que se interesase en el tema. Algunos por desprecio del personaje, otras por su alta sofisticación elitista, además de aquellos, hay que decirlo, que, que estaban interesados en el tema, pero aplastados por la crisis económica generada por la pandemia, no tuvieron capacidad para instalar la publicación y hicieron de esta tarea una misión casi imposible. Finalmente, América Moisés y su editor Israel Fortune aceptaron el reto. Por ello... Hoy, 23 de marzo, cuando se cumplen 204 años de aquel día, cuando ante la desazón y el infortunio que permeaban el sentimiento de los patriotas chilenos, tras la derrota en Cancha Rayada cerca de Tarca, se alzó la voz y la fuerza de las ideas de Manuel Rodríguez. Ciudadanos, a la lucha por la condición de que aún teníamos patria, presentamos este libro como pequeño homenaje a su vida y a suerte. Como muchos de los padres y madres juradoras de nuestra nación, Rodríguez se le encontró en un monumento para engrosar la larga lista de héroes que, de estatus, casi siempre ecuestres, se les o a pedestales alejados del pueblo. Manuel Rodríguez fue mucho más que un soldado de la espada y un guerrillero de las cruz. Su primer cargo público fue el de procurador de la ciudad para posterior ser rey de gobierno y rey. Noviembre de 1811, y junio de 1812 y asienta entre agosto y octubre de 1814, durante los diferentes mandatos de José Miguel Carrera. En todos ellos fue capaz de poner una integridad a toda prueba y una encomiable disposición para el trabajo. En el desempeño de sus funciones debió confrontar retos provocados por el rechazo que su de en el entorno lo perseguía. Calidad. De algunas familias oligárquicas manifestaron desde siempre contra él, se manifestaron desde siempre contra él y su hermano. Así, presagiando el triste final de su vida, ya en enero de 1803, objeto de la insidia que lo acusó sin pruebas de preparar una conspiración contra Carrera, cumplir la sentencia que se dictó por la necesidad de unir fuerzas. para combatir la invasión española comandada por Antonio Paredes. Manuel Rodríguez se defendió a sí mismo, saliendo a la palestra sus extraordinarias dotes de abogado, su refinadísima cultura, todos soportados en avanzadas ideas avanzada idea políticas. El brete tenía tenido su origen en las severas críticas que Manuel y sus hermanos habían hecho al gobierno Exponiendo su conformidad con el desarrollo de ciertos asuntos. Pero jamás participaron y menos promovieron una conspiración en la que siendo tan involucrados que desde intereses privados derrotaban e intrigaban, confabulándose contra el gobierno. Jamás se ha podido demostrar que Manuel Rodríguez perteneciera a uno u otro bando en lo que estuvo dividido el esfuerzo patriota por la independencia de Chile. Pero tanto él como su familia fueron perseguidos hasta su asesinato en Chile el 26 de mayo de 1818. La modesta obra que presentamos hoy, Manuel Rodríguez en Tres Tiempos, pretende entregar elementos de análisis para comprender la dimensión de Manuel Rodríguez y su aporte a la historia de Chile. De la misma manera, se propone contribuir de forma recatada a la necesidad de que el guerrillero, no siga siendo un adalid olvidado y e ignorado por las élites que han dirigido el país por eso, por eso lo de los tres tiempos. Además de la impronta directa de su expresión patriótica en favor de la libertad de su país, queremos hacerlo nacer en el momento más sombrío y tenebroso de la historia de Chile, cual fue la dictadura de Pirichet, que vio el resurgir de su nombre en el frente patriótico, que orgullosamente marcó su huella por los campos de la misma manera, ha hecho presencia en estos años de continuidad dictatorial a través de sus múltiples actos de resistencia al avasallamiento político en cada marcha, manifestación, protesta, huelga, paro de grupos y sectores organizados de la sociedad. Manuel Rodríguez está presente a través del ingenio, la creatividad, la inteligencia, el desprendimiento y la fe en un futuro mejor que despliegan por todo el país, todos aquellos que no se someten, especialmente los jóvenes que de manera lenta pero continua comenzaron su despertar tras la pesadilla. en internet. No sé qué lo dice. Está se quedó enganchado, ¿no? Sí, parece sí, que... Se es. cayó. Sí, el internet de Sergio parece que está... Está boicoteado por donde está. Vamos. Así parece. Eh, bueno, se nos fue Sergio, eh, pero tenemos a Marcos. <ríe> Eh, esperando que vuelva Sergio para que pueda terminar su intervención que tenía el valor de contextualizar el libro eh, dando un baní sobre lo que fue la figura de Manuel Rodríguez eh, tanto en su momento histórico como las distintas reivindicaciones que ha tenido su figura en la historia de Chile me gustaría dejar entonces a Marco Roisman que mientras tanto pueda hacer su intervención luego la no ratito y esperando que también esté Sergio en un momento más Podamos hacerle algunas preguntas. Entonces, Marcos, tienes la palabra. Eh, bien, ah, vale, antes que nada empezar. ¿Se escucha bien? en sí. este caso, por el momento, vale. ¿No? Eh, bueno, primero agradecer la, la invitación a participar de la presentación del libro Manuel Rodríguez en lo cual presupone también agradecer a la editorial, no tengo el gusto, es esta es la primera vez que nos vemos sino cara a cara mediado por eh, una cámara en, en, en internet con el eh, director de la editorial, con Israel, lo cual eh, es, es también un placer poder vernos aunque solo sea virtualmente y reconocer el esfuerzo, un esfuerzo editorial eh, importante en estos momentos para la historia de Chile. Manuel Rodríguez no es un personaje cualquiera y ahora voy a intentar explicar eh, en ese ámbito por qué eh, acepté la invitación y desde luego eh, agradecer a Sergio Rodríguez eh, básicamente que contara conmigo en un momento determinado eh, para eh, participar en este texto lo, lo que parece más pertinente, Manuel Rodríguez en tres tiempos. Bien, yo eh, quisiera en este caso eh, señalar que lo que me llamó la atención porque tuve la oportunidad de leer los textos que estaban previamente eh, escritos, eh, por lo que ha dicho también eh, Sergio Años y que en definitiva también había ya una gran parte del trabajo caminado una gran parte del trabajo hecho y eh, me invitaba a participar de la última parte del de texto que era eh, en este caso Manuel Rodríguez eh, como, los, como se tituló en, en, en el texto, ¿no? de alguna manera, ¿no? en el siglo XXI, ¿no? la presencia en el, en el siglo XXI. Eh, leyendo los respecto, previamente me surgió justamente la pregunta eh, a partir de la lectura que hice de Tito Tricot. Eh, importante era, eh, ¿dónde está y en quién vive?, se preguntaba Tito, en términos de poder llevar al personaje y a la persona al ámbito de la historia, a una historia muy específica, la lucha de los pueblos originarios, la lucha sobre la cual se ha construido fundamentalmente, no, básicamente, la dinámica de explotación de las clases oligárquicas chilenas y plutocráticas con respecto al pueblo mapuche. Y eso fue lo que en definitiva me guió también a pensar dónde está Manuel Rodríguez en Chile hoy, dónde descansa, dónde habita, quién y cómo se le reconoce. Eh, en ese sentido, yo diría que desde el punto de vista del texto, y que es eh, para mí relevante, eh, Sergio, aunque no lo ha hecho eh, en primer yo creo que hace un brillante recorrido ¿no? desde el punto de vista histórico. Y si tú, yo creo que a Manuel Rodríguez, para la juventud actual. Es decir, no es un relato co cosificado, no es un relato anquilosado o momificado, que lo que busca en definitiva es simplemente hacer un cuadro, sino que también está presente ese Manuel Rodríguez que lo recupera al final en su introducción, cuando habla de las luchas por la dignidad, por las luchas de la identidad, por aquello que va configurando la lucha popular, la lucha que identifica fundamentalmente a esos sectores populares. Teniendo en cuenta también el momento histórico en el cual vive Manuel Rodríguez, no le vamos a pedir a Manuel Rodríguez, no, previo al nacimiento, la existencia del socialismo, que haya sido socialista, ni menos le vamos a pedir en definitiva no, que abrace esas eh, posiciones e antiimperialistas pero sí anticoloniales en el ámbito de lo que significaba fundamentalmente la lucha contra el imperio español y claro evidentemente su figura se engrandece en un contexto eh, también que señala eh, Sergio en función de las traiciones que emergen las maneras sobre las cuales se corrompe ¿no? el espíritu fundamentalmente de identidad nacional que estaba presente a la hora de pensar ¿no? en ese Chile independiente, ese Chile que estaba emergiendo frente a las luchas eh, coloniales. Por eso yo diría que Manuel Rodríguez en ese contexto, si se me permite eh, la comparación, yo diría que semeja mucho con todas las diferencias por ejemplo, a un José Martí en el caso de Cuba, tiene para Chile tal vez el mismo significado que tiene para, para Cuba. Esa, esa síntesis, esa integración y articulación de que está presente en las mejores, diríamos, o en los mejores, eh, eh, eh, voy a buscar una palabra que, que sea más bien concreta, de si en, en la mejor conciencia del proyecto emancipador que eh, se presenta en todos los líderes y en todos aquellos que lucharon en toda América Latina a finales del siglo XVIII eh, y principios del siglo XIX por construir e integrar una América Latina frente a lo que era el imperio español en ese momento. Bien. A mí me tocó traerlo a, a, a colación a día de hoy. ¿Y cómo? Eh, tengo un gran amigo historiador, Premio Nacional de Historia en Chile, que cuando vio el libro, oh, me llamó y me dijo, pero Marcos, en chileno no voy a decir la palabra siguiente que empieza con H, ¿qué sabes tú de Manuel Rodríguez? Para decírmelo de esa manera, cuando hay otros que saben más. Yo digo, sí, mi conocimiento es mi conocimiento desde el corazón el conocimiento desde el sentimiento y la emoción de haber sido educado en un colegio público, en este caso el Instituto Nacional, que está presente en esa historia chilena, no, de lo que fue el primer gran colegio público, donde nos describen un Manuel Rodríguez, que es un Manuel Rodríguez guerrillero un Manuel Rodríguez que aparece y desaparece, un Manuel Rodríguez que se constituye casi como un personaje que lo que busca es romper la dinámica del poder, que se burla del poder establecido, pero que al mismo tiempo construye en ese propio ser la posibilidad de la independencia política. Y es el principio sobre lo cual he comprendido Manuel Rodríguez y por eso también el texto que aparece aquí de Luis Rojas cuando uno ve en la década eh, durante la dictadura y que aparece un movimiento de liberación nacional, un movimiento que toma las armas contra la dictadura y que se llama y se identifica como Manuel Rodríguez, me parece un acto tan reivindicativo de lo que es lo mejor de la conciencia crítica ¿no? del pueblo chileno, de lo que es ese Chile. Y eso me llevó en definitiva también a tener que investigar más sobre Manuel Rodríguez, porque mi amigo tenía razón. Sabía de Manuel Rodríguez, sí, pero sabía lo justito, sabía aquello que nos habían enseñado, pero que sí está en la formación que yo creo que todos tenemos. Bien, lo que eh, señalé en el texto es, es que el pensamiento, el pensamiento, incluso digo la persona de Manuel Rodríguez, ha sido considerado un maldito maldito en términos de lo que significa el pensamiento maldito y la maldición que lo susume, el hecho fundamentalmente que es odiado por las clases dominantes, es odiado por la oligarquía, es odiado por la burguesía, porque los enfrentaba cara a cara, porque les decía cara a cara cuáles eran las dimensiones de su traición, de los actos de cobardía, de sus actos que lentamente iban haciendo que la independencia chilena se retrasase sobre la base de las negociaciones, sobre la base fundamentalmente de esas lógicas internas que hacen de ese concepto que hoy llamaríamos ¿no? la razón entre comillas de Estado. En un momento de independencia, poco había de razón de Estado. En definitiva, eso me llevó a decir con quién se puede comparar una figura tan grande en términos del significado para los chilenos, yo diría, esa es la única persona que se puede comparar, es Salvador Allende. No hay otra. No hay otra porque sufrió el mismo camino. Desde la dignidad de un proyecto de transformación, de la dignidad de un proyecto de poner a Chile bajo un criterio de la recuperación de las víctimas básicas, en un proyecto también de transformación de las estructuras productivas, en un momento de guerra fría en un momento en que la plutocracia chilena, en que la oligarquía chilena se enfrentó, pero no solamente ellos, sino que quienes debían haber apoyado un gobierno legítimo y constitucional, ejercieron la traición. Ejercieron la traición no sobre Salvador Allende, sino sobre el pueblo chileno y sobre los designios de lo que era ese gran proyecto de emancipación y transición. Yo diría que ahí confluyen, confluyen por una parte en este caso Manuel Rodríguez y Salvador Allende. La traición que se resuelve o la traición que se resuelve del golpe de Estado es lo que en definitiva también fue la traición del asesinato ¿no? de eh, Manuel Rodríguez. Ambos elementos confluyen en lo que podría ser lo mejor de la conciencia crítica y la dignidad de construir un proyecto emancipador y lo peor de nuestras clases dominantes. Lo peor de nuestras burguesías, lo peor de nuestros sectores medios, que en definitiva ¿no? lo que hacen es romper, crear caricaturas, que te dan espacios donde en definitiva el personaje o la persona termina siendo simplemente una reivindicación estrictamente desde el punto de vista... Si queremos, ya me estoy poniendo casi todo el tiempo, ¿no? le había dicho a Tito que me sobraban algunos minutos y voy a ver que me va a faltar alguno que otro, pero que en definitiva era el momento histórico que ambos vivieron. Y yo diría que eso trae a Manuel Rodríguez y a Salvador Allende en un momento que hoy Chile es crítico, el momento de la pandemia, pero el momento también de la rebelión popular, el momento en el cual curiosamente... Aparece y desaparece una plaza vaquedano y aparece la plaza de la dignidad. ¿Qué elemento más común entre Allende y también entre Manuel Rodríguez, que tiene una estatua en un parque muy cercano ¿no? y que mira curiosamente Santiago hacia la plaza de, de la dignidad, efectivamente los hacen confluir? Y yo creo que eso es lo que más molesta Enfurece a las clases dominantes Enfurece a la historia oficial Y no es extraño Que como decía Sergio No hayan querido publicar el texto Porque los pone ante su propia traición Los pone ante Su propia Diríamos eh, Condición El concepto canallesco Es decir, frente a la propia condición De ser canalla De haber roto con lo más rico con lo más brillante que ha tenido el pensamiento emancipador en Chile. Pero que no son personajes, son personas que, se, que identifican al pueblo chileno. Y yo diría que en eso confluyen. Por eso traerlo hoy a Manuel Rodríguez, traerlo a la calle, traerlo no al gobierno que sale, no al gobierno que entra, es traerlo en el ámbito de las luchas de lo cotidiano, en la lucha no solamente de la plaza de, Indi, de la dignidad, sino como bien indica Tito también en su texto, en el pueblo mapuche, en la necesidad del gualmapu, en aquellos elementos que vive no porque sea un personaje, sino porque representa el sentido común del ser chileno. Ese sentido común que la burguesía y la plutocracia no van a poder nunca, nunca quitar de la historia. Podrán en ese sentido a lo mejor retrasar su edición, pero nunca van a poder quitar de la historia ese sentido, ese sentido patrio, del buen sentido, no del hecho nacionalista, sino de la identidad que hace justamente que el pueblo chileno reivindique tanto a Manuel Rodríguez como reivindique a Salvador Allende. Y termino señalando que en el texto, porque no vamos a hacer spoiler, lo que yo quiero es que la gente lea el texto, pues no voy a decir lo que digo ahí, pero aparecen ¿no? las palabras de los gobiernos de la conservación en términos del significado que le dieron a Salvador Allende, aquel significado histórico que también han negado a las luchas de emancipación en el siglo XIX, porque no, fueran, no fueron solamente luchas de emancipación política, y en eso se unen, eran de emancipación mental, esa emancipación que rompía la lógica colonial en el ámbito de la subordinación de nuestras clases dominantes, que en el sentido de inferioridad lo que hacen es atacar a nuestros pueblos. Es decir, y por eso atacaron a Manuel Rodríguez. En ese sentido de inferioridad es que siempre miran al norte. Manuel Rodríguez miraba al sur, miraba al sur de la lucha contra el Imperio Español. Y Allende también decía y dijo en Naciones Unidas, no, que venía de un país pequeño pero con dignidad, que quería hacer su cambio, que quería, por tanto, hacer su transporte. Y yo diría que esos son los elementos que están presentes y que hacen que no pueda ser no solamente olvidado, sino que hacen que Manuel Rodríguez y Salvador Allende sean profundamente odiados por la plutocracia, pero son profundamente queridos en el corazón y en la vida cotidiana del pueblo chileno y yo creo que eso es la gran grandeza o es la grandeza ¿no? de estos dos grandes luchadores de la emancipación política y mental de Chile y ejemplo para América Latina me callo porque ya creo que son más de 10 minutos dejo la palabra a Tito que podrá decir cosas más importantes de Manuel Rodríguez que las que yo he dicho no creo no creo. Antes de dar la palabra a Tito, que tenemos nuevamente a, a Sergio, no sé si querrá dar algún cierre a su intervención, porque justo se cortó su señal. Entonces... Sí, voy a dar un cierre ya dos minutos. Yo decía que, que el 18 de octubre, aunque Marco lo estaba mencionando, pero un poco para entronizarlo con lo que venía diciendo, el pueblo chileno, en especial su joven, iniciaron un levantamiento en contra del sistema de exclusión e injusticia que se entronizó en el país con la dictadura y que ha tenido continuidad a la falsa democracia que le sucedió y que se ha mantenido en el país en el poder durante los últimos 32 años. El centro en que hacer rebelde ha sido la antigua Plaza Italia ubicada en el centro geográfico de Santiago y rebautizada como Plaza de la Dignidad. Muy cerca de ahí, desde su pedestal, Manuel Rodríguez odiaba a los millones de ciudadanos y ciudadanas que se movilizaron por la convicción de que aún tenemos patria. Como por acto de magia, el guerrillero bajó de su estatus y se introdujo subrepticiamente, como en los mejores años de su afán independentista entre los millones de chilenos y chilenas que bajo el asedio gubernamental daban continuidad al profundo sentimiento patriótico que nos regaron los padres fundadores. Otra vez... Como dice la tonada, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Inmerso en el mar de pueblo combatiente, 200 años después Manuel Rodríguez puede ser un obispo, puede y no puede. Puede ser solo el viento sobre la nieve. Por eso, dos siglos después de su paso a la inmortalidad, podemos decir, madre, no mires, que viene galopando Manuel Rodríguez. Hoy, cuando pareciera que el engaño del mal menor y la política en la medida de lo posible adquiere una nueva forma y cuando una vez más la pesadumbre y la congoja que afectan a más de la mitad de la población del país que no cree en el sistema político imperante esta pequeña obra nos viene a recordar que aún tenemos patria ciudadanos eh, Gracias Sergio por el cierre eh... Bueno, hay algunas personas conectadas que también las invitamos a, a dejar algunas preguntas si así lo quieren porque después de la intervención de Tito vamos a um, abrir el espacio para conversar, ¿ya? Así que, bueno, dejamos a Tito para que haga su intervención y luego pasamos a ese, a ese momento. Ya, bueno, yo no, yo no voy a repetir muchas de las cosas que dijeron eh, los compañeros porque concuerdo con concuerdo con ellas eh, lo que sí voy a reiterar es el agradecimiento a, a Israel a la editorial por haber eh, publicado este libro que, bueno, como dijo Sergio también es un, una pequeña contribución al rescate a la preservación y, y esperamos a la proyección de, de la memoria y, y al mismo tiempo de la historia de, de, o al sitial en la historia chilena de Manuel de Manuel Rodríguez, ¿no? que ha sido tan, eh, no, solamente, no solamente oscurecida y ocultada, sino que yo también diría eh, distorsionada ¿no? o subsumida en, aquella, en, en, en aquel rol del, del mito, ¿no? o mitificada y al mismo tiempo eh, subestimada en relación a, a otros que se les llama... Los padres de la patria, como O'Higgins, que la verdad que era un dictador y que eh, fue más bien responsable de la muerte de, o del asesinato de Manuel Rodríguez, que como algunos dicen fue el primer desaparecido, porque ni siquiera se sabe si los restos que estaban en Tiltil son de él o no. Y, y los textos, y lo dice, lo dice Sergio en su introducción en el libro, ¿no? Los textos fueron escritos independientemente, sin, sin contacto entre nosotros, necesariamente, eh, ante la convocatoria de Sergio, y por ende, eh, y ustedes lo podrán apreciar, cuando compren el libro, eh, que está muy barato en la librería eh, presencial u online, eh, podrán ver de que son muy distintos, son... son ...no solamente diferente, sino que en su estilo, qué sé yo, en su forma de abordar el problema... ...sino que también en su temática, ¿no? en esto de los tres tiempos, es decir, el siglo XIX, el siglo XX... ...y eh, en la actualidad, eh, sino que, en la, como decía, en la forma de abordarlo. En el caso concreto de lo que a mí me tocó eh, hacer... Eh, ...si es que existe alguna huella en común entre el movimiento mapuche autonomista específicamente y Manuel Rodríguez, si existe algún, alguna huella en común o una pregunta que se repita a lo largo del texto eh, ¿dónde está Manuel? que es algo que planteaba Marcos eh, la respuesta podría ser de no podría ser evidente, o sea, no existe ¿no? hay una huella, una huella común con un movimiento mapuche autonomista que eh, se encuentra inserto en un, en un conflicto permanente en una tensión permanente entre... El, el Estado el estado chileno y, y el pueblo mapuche, uno podría decir, bueno, no existe, ¿no? Hay un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. O si se quiere, si por una parte, entre si se quiere ya reducirlo entre la mapuchidad y la chilenidad. Por lo tanto, si Rodríguez representara a esa chilenidad, o a ese pueblo chileno, o a esa nación chilena que quería construir, y por otra parte al pueblo mapuche que quiere construir o reconstruir una nación mapuche, no podría haber un punto de encuentro. ¿no? Eh, por lo tanto, la respuesta, si existe, si existe alguna huella en común, tal vez debería ser desde el comienzo, no, no la hay. ¿no? Eh, entonces, la clave, la clave de análisis está en la misma, en la misma pregunta. ¿no? La clave del texto y de análisis del texto podría estar en la misma pregunta. Entonces, esta huella común es, es contradictoria, es difusa es compleja, es una delgada línea en la cual uno puede uno puede, eh, puede manejarse para poder tratar de encontrar algún tipo de relación que, que nos pueda orientar en, este, en esto de submarinear en, en, en, en este análisis sociológico, ¿no? en, esta, en esta mala costumbre que tenemos los sociólogos de ir más allá de las apariencias y sumergirnos en en las aguas profundas de, de lo que estimamos es la realidad ¿no? o la esencia de las cosas. Y, lo cual no significa que siempre eh, aceptemos pero por lo, menos, por, lo menos, por lo menos tratamos de hacerlo. Y aquí yo creo que hay tres elementos que podrían ser interesantes o que me parecían interesantes de indagar, de, de tratar de aprender para ver si existía alguna relación, alguna huella común, o se podríamos en, en, en, encontrar a Manuel dentro del, del discurso y de la práctica del movimiento mapuche autonomista. ¿no? Eh, y por supuesto al indagar no, no podía saber uno, como analista, como investigador, uno no podía saber si íbamos a encontrar o no esta huella, esta huella contradictoria difusa. ¿no? Eh, uno es el concepto de patria. Eh, el concepto, el concepto de nación que podía tener Manuel Rodríguez, por no decir de patria rodriguista, porque eso nos podría llevar allá a lo que en algún momento podría haber elaborado el rodriguismo o el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, que ya es otra cosa, de la cual habló Luis Rojas, que lamentablemente no pudo estar con nosotros hoy día, como planteaba Sergio, otro de los autores del libro. El concepto de patria de Rodríguez o de nación de Rodríguez, y el concepto de nación mapuche, que, que uno puede decir y puede afirmar que vienen de, que vienen de eh, matrices históricas distintas. ¿no? Y voy a explicar un poquito. Entonces, el primer concepto es el concepto de, de, de nación, ¿no? para, tratar de, para tratar de encontrar un, algún tipo de relación entre Manuel Rodríguez y el movimiento mapuche autonomista. El concepto de nación. Segundo, el, el ideario eh, decolonizador eh, de, de Manuel Rodríguez y del movimiento mapuche autonomista ¿no? eh, decolonizador y, y ya, que, que ya lo voy a explicar y el tercero sería el repertorio de, el repertorio de acciones eh, y, más y más precisamente aún lo que es la utilización o el recurso a la violencia política tanto en el caso de Manuel Rodríguez como en el caso del movimiento Mapuche Autonomista. Si uno, explora, si uno explora, y es lo que trata de hacer el texto, si uno explora estos tres, al menos estos tres conceptos y, y prácticas concretas, porque todo esto tiene un basamento material eh, en la realidad histórica, en la etapa histórica que estamos viviendo, eh, y que se vivió en el siglo XIX con Manuel Rodríguez también, me parece, si uno explora al menos esto, y hay otros hay otras cosas que están exploradas en el texto mismo, podríamos tratar de encontrar esta huella en común o, o intentar encontrar esta huella en común o ver si es que se encuentra Manuel Rodríguez en alguna parte en el movimiento mapuche eh, autonomista o no. Eh, y aquí podemos, podemos encontrar algunos vestigios o alguna interrelación entre la historia, la memoria, vivencias, subjetividades, objetividades, en fin. Todo lo que nos puede servir para ir eh, construyendo esta arquitectura, esta arquitectura histórica eh, que nos permita llegar a ciertas conclusiones. ¿no? Si me extiendo mucho, me dices me dice, por favor. ¿no? Porque si no. Ya. Ahora, lo más importante en la historia, y tú siendo el profesor de historia lo sabes mejor que, que yo, seguramente. Eh, siempre se trata tanto con la memoria como con la historia se trata de, de representar el pasado en el futuro ¿no? o en la actualidad y cuando uno representa el pasado siempre hay un interés y ese interés siempre viene desde el poder ¿no? y el poder viene desde el poder y del contrapoder o sea, tú tienes un poder dominante o de las clases políticas dominantes que representan lo que sucedió en algún momento y aquí se ha representado a Manuel Rodríguez y a lo que hizo y a lo que no hizo de una cierta manera, ¿no? Y el contrapoder, que es un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer con este libro, es representarlo de otra manera, ¿no? Y utilizando ciertas fuentes y, ciertas, eh, y con ciertas categorías eh, y con una posición política, además, que nos parece que es la más adecuada y la más aceptada ¿no? de lo que fue eh, Manuel Rodríguez en su pensamiento y en su, en su acción, ¿no? Entonces una, es una disputa de un espacio eh, de un espacio de poder ¿no? que no solamente es simbólico, no solamente a nivel de ideas, sino que es un espacio de poder también con un basamento material. Es decir, no es una novela, sino que está, está enraizado en, en una realidad concreta ¿no? que se dio y que se sigue dando hoy día cuando estamos tratando de deconstruir una memoria oficial y una historia oficial para poder eh, construir una alternativa. ¿no? Porque tal como decía Sergio, que lo plantea en su introducción, eh, a Mano Rodríguez se le ha obliterado, se le ha invisibilizado y se ha ocultado eh, su rol verdadero, aparte de haberlo aparte aparte mitificado, solamente, solamente reduciéndolo a, a, a, a su ingenio, a su, a su creatividad, creatividad o al hecho que era mujeriego, en fin, ¿no? Eh, y su creatividad, su ingenio, su inteligencia no están en duda, pero no era solamente eso, ¿no? era un político también, y que tenía muy ideas muy avanzadas para su época para su también. Entonces, entonces, estas cosas que, que planteaban me parece que son interesantes, eh, tomarlas tomarla en, en cuenta. Entonces, una cosa es la, el concepto y la, nación, eh, y la noción, digo, de, de, de nación. ¿no? Y aquí hay cierta similitud en el sentido de que tanto Manuel Rodríguez como el movimiento mapuche autonomista tienen una, una posición nacionalitaria, tienen una posición nacionalista en el sentido de construir una nación. En ese momento Chile estaba tratando de construir una nación, pero había dist distintos sectores. Es sabido por todo de que la primera Junta Nacional de Gobierno se, se llevó a cabo eh, eh, temporalmente mientras, eh, mientras se liberaba al rey Fernando VII. Ahí no hubo independencia. ¿no? Se celebra el 18 de septiembre simplemente para bailar cueca y para pasarlo bien, digamos. pero ahí jamás hubo independencia. ¿no? Entonces ahí estaban las posturas las posturas de la aristocracia, en fin, que no querían perder, su, perder sus privilegios. Pero había otros sectores que sí, como Manuel Rodríguez, por ejemplo, como los Carreras, que sí querían ir más allá. Entonces estaba, estaba la idea de nación, que es, que es, una, formación, es una formación política, o es una formación sociopolítica, un ordenamiento sociopolítico moderno. O sea, pertenece a la modernidad. ¿no? Entonces tiene una matriz tiene una matriz política, eso es lo importante, tiene una matriz política, y es una construcción política, y, y todo lo que es la chilenidad, la latinoamericanidad, es un proyecto político de las élites de esa época, ¿no? y esto es importante tenerlo claro. Sin embargo, lo que se puede llamar la nación Mapuche, que tiene, un, que tiene una expresión en, el, en lo, ya, lo que se llama el país mapuche y el mundo mapuche, que implica territorio, que implica cosmovisión, que, que, implica, que implica cosmología, que implica cultura, identidad, en fin, memoria, historia. Eh, ahí estamos hablando de una matriz cultural, es decir, que, que precede o que es, que es eh, preexistente a la nación chilena. ¿Ya? entonces también hay una cuestión hay una cuestión que no está resuelta me parece del punto de vista del punto de vista eh, del proyecto nacionalitario por todo el movimiento mapuche que es muy heterogéneo entonces, hay un sector hay un sector mapuche y por eso hay, hay cierta cierta similitud pero similitud en la diferencia similitud en la diferencia en, en ...en cuanto a lo que, al, al significado de lo que es una nación... ...en Chile estaba por construirse esa nación... Esa nación ...pero desde el Estado hacia abajo... Era una, era, ...entonces era una nación... ...era una nación por construirse... ...y aquí lo que está haciendo el movimiento Mapuche... ...desde esa matriz cultural es reconstruir... ...reconstruir ese país y ese mundo... ...que existió en algún momento... ...entonces el referente es preexistente a la nación chilena, ¿no? entonces por un lado hay dos naciones, entonces hay un elemento que podría ser interesante de explorar, ¿no? entonces hay una perspectiva distinta porque se vivió en otra en, en otra época, ¿no? entonces hay una demanda nacionalitaria, pero pero pero hay algunos sectores movimentales mapuche que que sí que sí, que están hoy día, el movimiento, un sector del movimiento mapuche autonomista sí está por esa reconstrucción de la cual estamos hablando y que sí están por el control territorial, que sí están por la autonomía, que sí están por la decolonización y que sí están eh, en contra del Estado Nacional de manera absoluta y tajante, categórica. Pero hay otros que sí participan de la institucionalidad chilena y son aquellos que están por la plurinacionalidad, por ejemplo. Sin abandonar, sin abandonar, sin abandonar, sin abandonar, sí, por lo menos en el discurso, la idea de la autonomía, incluso de la, de la libre determinación. ¿no? Entonces, está más vinculado a la modernidad occidental, a sus prácticas, a sus normas. ¿no? Eh, entonces, hay un sol, solamente una organización que es la CAM, la Coordinadora de Araucomayeco, que hoy día está, está el, eh, o que se autodenomina como revolucionario. Entonces, al igual que Manuel Rodríguez en esa época, en esa época eh, es un sector, o Rodríguez pertenecía a ese, a ese sector independentista, emancipador, que era bastante más, eh, no sé si radical en, la, en la, eh, el concepto exacto, pero que era mucho más adelantado para su época, mucho más democrático para su época, mucho más eh, cercano a los sectores populares que a, lo, a, lo, a la oligarquía, a la aristocracia, a los terretenientes, que eran los que los que estaban y los que triunfaron, los más conservadores, los que triunfaron definitivamente en este proceso anti hispano, ¿no? Y está también como segundo punto eh, el ideario de colonizador y nacionalitario. Eh, pero ya hablamos del nacionalitario también, ¿no? Y aquí es importante decir que hay, hay un movimiento decolonizador dentro del discurso y la praxis la praxi, eh, mapuche el movimiento mapuche autonomista, que es muy fuerte, ¿no? porque aquí, entendiendo la, pluralis, la pluralidad del movimiento, la heterogeneidad, la diversidad del movimiento mapuche, eh, ese elemento decolonizador era obviamente muy fuerte en Rodríguez también o sea, eso eso lo llevó a tener discrepancias con todos aquellos que querían retrasar eh, morigerar el movimiento el movimiento eh, independentista, emancipador para, para proteger eh, su, sus privilegios y esperar por supuesto de que el rey de España volviera o fuera liberado que se yo, por los franceses eh, y que todo siguiera igual y de hecho todo casi siguió igual ¿no? eh, pero este, este movimiento eh, decolonizador eh, sus principales eh, y la incrustación que existe en Chile de, del endocolonialismo el colonialismo interno como lo llama González Casanova ha sido muy fuerte y no solamente ha sido fuerte en términos discursivos, simbólicos sino que tiene toda esta base material que significa toda la institucionalidad política, educacional, social, eh, o sea, todo ideario, ideológico ha servido para tematizar, para marginar, para. Eh, al movimiento, a, al pueblo mapuche. ¿no? Entonces, eh, aquí se, se verifica por todo esto mismo se verifica una afirmación, una afirmación por un lado de la identidad mapuche y por otro lado de, de un rechazo a, o un desplazamiento de los chilenos y se ubica en el centro del discurso eh, los mapuches vis a vis los lo chilenos. ¿no? Entonces el, el Manuel Rodríguez no tiene, no tiene ninguna cabida en la enunciación del discurso mapuche, no existe, no se encuentra en ninguna parte. Eh, aquí lo que hay es un reconocimiento de un continuum histórico de dominación por parte del Estado chileno endocolonial o de colonialismo interno que no ha terminado desde que comenzó, desde que se institucionalizó y se, y se, y se, se, eh, se desarrolló, se consolidó un Estado uninacional y unicultural en este país. Eh, donde existe una, una situación dominador, dominado, siendo el dominador el Estado chileno y el dominado el, el, el pueblo mapuche. ¿no? Entonces, el, la lectura que hace el movimiento mapuche es de una, obviamente, una, una, una narrativa y una acción alternativa a esa, eh, a esa dominación. ¿no? Y aquí hay, aquí hay una... una una mirada y una lectura donde todos los chilenos, todos los chilenos estoy, estoy hablando de un segmento del movimiento mapuche donde todos los chilenos son vistos como un todo homogéneo es decir, racista colonizador eh, o ide ideológicamente racializa, racio, eh, racializado y colonizador ¿no? eh, y en, tercer, en el tercer punto entonces, que es el repertorio de acciones aquí uno podría encontrar tal vez un cier ...una cierta huella común de la cual hablamos... Eh, ...en el hecho de que, de que aquí hay una política... ...cuando hablamos de política hablamos de, de política como proceso... ...es decir, como la lucha por el poder y como, y como sistema... ...es decir, la organización del poder... ...cuando hablamos de política siempre hablamos de violencia... o sea, la organización de la violencia... ...siempre está presente la coerción en la política... ...y aquí hay una violencia estructural hispana a la que se enfrentó Manuel Rodríguez y una violencia eh, política intrachilena. O sea, otros segmentos de los chilenos que estaban luchando contra España, pero estaban luchando entre ellos también y la lucha fue brutal. La lucha fue brutal entre, la, entre las fracciones chilenas y contra Manuel Rodríguez y lo que él, él eh, pregonaba en ese momento. Y terminó siendo asesinado, o sea, esa es la mayor expresión de, de, lo, que, de lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, y aquí el, el movimiento mapuche autonomista se enfrenta al terrorismo de Estado y se ha enfrentado al, al terrorismo de Estado en los últimos 30, último 30 años. Entonces, y hay un segmento del movimiento mapuche que se ha enfrentado y se sigue enfrentando a esta violencia política eh, chilena y ellos mismos, desde el año 1997 en adelante, han decidido ocupar la violencia política también como una forma ...como una forma de, de enfrentarse a esta, violencia, a esta violencia, y lo han hecho de una, de una manera que recuerda también, o puede recordar, eh, algunas de las acciones de tipo guerrillero que realizaba Manuel Rodríguez. Esa podría ser una, una cierta huella común de lo que, de lo que realizó Manuel Rodríguez. ¿no? ¿Es esa una huella común? Puede encontrarse ahí, Manuel, no es ni enunciado, no es ni reconocido, no se encuentra en el discurso, no se encuentra en la acción, no se menciona. Y si quieren saber más sobre el tema, link. Gracias, Tito, por la, por la intervención. Eh, yo creo, bueno, reflexionando mientras escuchaba a Tito igual pensaba en que a pesar de que las conexiones no, no son directas entre, entre Manuel Rodríguez y la lucha reivindicatoria o emancipatoria del pueblo mapuche eh, por algún motivo están esas mismas características en común que, que él detecta eh, yo creo que al menos da para pensar hasta qué punto eh, cuando los pueblos buscan emanciparse, terminan recurriendo tanto a los mismos principios como planteamientos y repertorios de acciones independientes de la, las matrices incluso las cosmovisiones tan diferentes que puedan haber eh, yo creo que al revés también puede servir que la práctica de Manuel Rodríguez a pesar, eh, esa relación o esa vinculación que se puede establecer con la del pueblo mapuche eh, nos dice que parece que cuando los pueblos buscan eh, emanciparse, liberarse, eh, no sé, algo, algo pasa ahí que se conectan. Eh, a mí me gustaría como hacer algunas preguntas. Bueno, tenemos un pequeño público acá, eh, que también pueden realizar algunas preguntas si lo quieren. Y si no las la haré yo. Pues. Si es que hay alguna pregunta o alguna reflexión, ¿no? Ya. Eh, me gustaría preguntarle lo siguiente porque un concepto que todos mencionaron y que bueno es como evidente para el momento de Manuel Rodríguez de su momento histórico eh, que, que tiene que ver con el colonialismo hoy día parece que no se habla mucho de él pues. es difícil encontrarlo o cuando se, uno lo menciona recibe como rápidamente los epítetos de anacrónico, ¿sí? por decirlo menos cuando la, la otra persona quiere ser como eufemística o educada, dice, que anacrónico pero, pero por lo menos yo pienso que el colonialismo sigue siendo un concepto vigente un concepto útil para el análisis para la comprensión de la, digamos, de la, de la política de la geopolítica eh, entonces quería preguntarle a los autores eh, sobre este concepto eh, ¿cuál es, la, cuál es la, lo que ven de Manuel Rodríguez más o menos su planteamiento a pesar de que ya lo han esbozado acá pero si lo pueden plantear con más como eh, fundamento y ver también cuáles serían los puntos que podrían ser útiles para pensar el anticolonialismo hoy ¿ya? pensando que quizás eh, cuando Manuel Rodríguez existía un, la dominación de una potencia que era España quizás durante todo el resto del, del siglo XX y el XIX fueron otras potencias que tuvieron su tránsito, pero también parece que hoy día el colonialismo también es una cuestión que está en disputa nuevamente y por lo tanto de esa experiencia de Manuel Rodríguez no sé qué reflexiones podríamos tener el día de hoy no sé quién podría partir contestando Sergio voy a tratar de ser para que todos podamos una opinión porque como trabajamos de perspectiva distinta para ser interesante mirar este tema desde perspectiva distinta sabiendo que la pregunta que ha hecho Israel nos da para, para varias horas eh, pero mira, eh, el colonialismo está presente eh, en América Latina sigue estando presente nosotros tenemos el caso de Puerto Rico y el caso de la Marvina que por cierto, el próximo 2 de abril se conmemoran 40 años eh, del intento argentino de recuperar la Malvinas por vía militar. Eh, y, y en el mundo, el mundo está tan presente que eh, hay un comité especial de descolonización en la ONU que trabaja sobre la base de la resolución 1514-15, o sea, del año 1960, que establece los territorios coloniales. En este momento. Eh, mundo hay una hay una hay un, hay, un, hay un conflicto muy fuerte con la República Árabe, Sahara y Democrática, eh, que también está incluida entre los territorios coloniales, eh, sujeta también a la, a la resolución de la 1514 de las Naciones Unidas, eh, y hay otros territorios eh, en Asia, eh, en algunas islas en, en el Pacífico, y nosotros también en Sudamérica. Todavía tenemos un territorio colonial en la Guayana francesa. O sea que, a pesar que para nosotros que, que nos liberamos de, del dominio español hace 200 años, tenemos que decir que todavía en nuestro continente el colonialismo no ha sido totalmente eh, abandonado, todavía existen territorios coloniales eh, en el Caribe, existen varios territorios eh, colonizados también por Francia, por Holanda, por otras potencias eh, Europea. De manera que en términos de las relaciones internacionales, el concepto de lo colonial está vigente. Por supuesto que hay una, hay una lectura distinta de la colonialidad en términos sociológicos y también en términos, en términos culturales. Los compañeros podrán hablar con mucho mayor conocimiento eh, de eso. Eh, pero el tema fundamental de, que, que yo quiero resaltar es eh, algo que, que mis compañeros mencionaban en el sentido de de que se habla de la independencia y por tanto el fin del colonialismo eh, pero se habla entonces de la necesidad de una segunda independencia frente al a surgimiento del neocolonialismo y, y hubo, dentro, entre los luchadores por la independencia hubo muy pocos que comprendieron la necesidad de que esa guerra de independencia o, o entendieron que la guerra de independencia también era una guerra social en el caso en el caso de Venezuela, el fracaso de la primera etapa, de la primera y segunda de la república eh, eh, fue precisamente que los esclavos, los negros, los niños, no eh, entendían que la independencia era una cosa de los blanquitos de Caracas, entonces no se sentían involucrados. Eh, y la reflexión de Bolívar, eh, es una, la, yo incluso digo que una de las cosas que hizo grande a Bolívar, que hizo, que hizo tan grande a Bolívar, es precisamente la comprensión de que la guerra de independencia tenía que estar acompañada de la guerra social. Y cuando él hace compromiso con el compromiso con el presidente Petión en Haití, que lo ayudó a, a, a reconstruir la, a la continuidad a la guerra de independencia, lo hizo sobre la base de adquirir un compromiso con el presidente Petión, que cumplió de darle la libertad a los esclavos. Pero fue más allá, no solamente le dio la libertad a los esclavos, sino que los, los llamó a formar parte de, de, del ejército en igualdad de condiciones que los blancos, lo cual generó problemas incluso con sus propios generales. Eh, entendió también el papel importante que jugaban, los, que jugaban los campesinos, porque además en el caso de Venezuela, por ejemplo, eh, eso lo comprendieron los españoles primero que los venezolanos, y el primer gran ejército popular campesino que hubo en Venezuela, eh, combatió al lado de España. Y, y la necesidad de transformar eso fue otra de las cosas que motivó a Bolívar pero fueron muy pocos tal vez fue Bolívar, Artigas y en Chile Manuel Rodríguez cuando uno estudia el, el ideario eh, de Manuel Rodríguez eh, eh, eh, eh, en, en términos de la necesidad de la revolución social uno lo puede comprender y hay un hecho que marca definitivamente este pensamiento de Manuel Rodríguez porque los dos días Después de precisamente de este 23 de marzo, en los dos días que, que manejó el poder, después de la rota de cancha rayada, cuando no había poder, cuando había caos cuando estaba la anarquía, y el, que, eh, el, el general del río lo llama a, a apoyarlo, estaba, él estaba, este general estaba a cargo del de gobierno de Santiago ante la partida de O'Higgins, San Martín Alzura a la guerra, eh, él lo llama. Y, y, y, y, y, y Manuel Rodríguez se hace cargo al gobierno por dos días. Y en esos dos días establece una cantidad de medidas de corte popular, la más importante de las cuales y la que marca es la creación del regimiento de los de la muerte, que es entregarle armas al pueblo, es crear una unidad de combate del pueblo para luchar por la independencia sabiendo que eso iba a tener una proyección mucho más allá de la, de la propia independencia. También así que inmediatamente después de la batalla de Maipú, donde el regimiento de los búzares tiene una participación muy destacada y a la cual Ojí no le permitió participar a, a, a Manuel Rodríguez, a pesar que hay algunos autores que dicen que subrepticiamente fue al campo de batalla, participó y regresó a Santiago rápidamente antes que, antes que Ojí, para que no, no se supiera que había estado en el campo de batalla, eso no está demostrado pero inmediatamente después de la batalla de Maipú, Oji desintegra eh, por, vía, por vía legal el regimiento de los usales a la muerte y desintegra con eso la posibilidad de la construcción de un ejército popular revolucionario que en, en poco tiempo que tuvo el poder Manuel Rodríguez eh, generó como expresión más alta de su confianza en el pueblo su pensamiento avanzado, su pensamiento eh, eh, revolucionario. Entonces, cuando, cuando hablamos en Israel de, de, de colonialismo nosotros también nosotros tenemos que verlo en estas dos, eh, en estas dos ideas, en que la lucha por la independencia eh, logró la derrota de un colonialismo para caer en, en, una, en una situación neocolonial y por eso hoy hablamos de, de la necesidad de una segunda independencia. De ahí llevo. Bien, eh, poco, eh, poco más que agregar, si lo traemos a hoy, es evidente que el colonialismo del siglo XIX, que tenía que ver con los grandes imperios colonizadores y por tanto eran, eran imperios territoriales. El colonialismo actual, aunque bien ha señalado Sergio, eh, tiene algunas reminiscencias territoriales. ¿no? El, el colonialismo actual es un, un colonialismo imperialista, es decir, desde el hecho cultural, desde el hecho ideológico, desde proyectar por tanto las formas o los modos de vida en los cuales eh, los países se integran en ¿no? lo que se ha llamado no solamente colonialismo interno, yo diría que eh, uno de los primeros trabajos que lo marca, curiosamente, eh, eh, a finales, a principios de la década de los 60, está dado por un psiquiatra y que cuenta con el prólogo de Jean Paul Sartre, que es Fran Fanon, ¿no? los condenados de la tierra. O sea, los elementos que definen incluso el hecho de esa emancipación que tiene que ser básicamente ¿no? a luchar, no solamente contra el elemento territorial, porque en África aún está presente y en Asia presente, pero los grandes imperios del siglo XIX son imperios ideológico políticos que como bien eh, señala también Tito, eh, tienen que ver con el concepto eh, moderno o contemporáneo del de Estado-Nación, la Nación como ese elemento identitario del siglo XIX, que genera también un espacio no de ciudadanía, donde aparecen los valores que van identificando la cultura nacional, o sea, es el efecto no identitario que es el que nos referimos cuando a señalar que la historia, la historia oficial, la historia que se lee, la historia que nos trae a la mano es una historia que invisibiliza, entre otras cosas, ¿no? a Manuel Rodríguez. Por eso uno puede hablar del colonialismo hoy, ¿no? entendiéndolo básicamente como esa extensión del modo de vida de una potencia hegemónica. Lo estamos viendo hoy, si se me permite eh, introducir un hecho tan, eh, tan actual eh, como puede ser ¿no? eh, la guerra eh, en Ucrania, es decir, o en Ucrania como lo queramos eh, llamar, evidentemente implica ¿no? la posición de la OTAN, la, la posición de Occidente, ¿no? frente a lo que significa la necesidad de controlar y dominar el mundo. Y, ese lógico, y esa lógica colonial de intentar controlar y dominar el mundo eh, a través de, no el control territorial, sino a través de la amenaza, de la fuerza, de los elementos que definen básicamente eh, la cultura, ese lenguaje, la historia, eh, de las formas que implicamos en la vida cotidiana lo que eh, Malvin Harry llamó en su momento no la marginalización del mundo no es decir en definitiva y que los países de América Latina no los sufrimos como esa dependencia tecnológica, industrial, eh, financiera y ahora fundamentalmente digital eso es el gran coste del colonialismo no solamente el colonialismo interno sino el colonialismo entendido como imperialismo no es decir cada vez que hay una revolución o un proyecto democrático, transformador, tenemos un problema de dependencia tecnológica. Tenemos un problema de esa independencia que en definitiva nos bloquea, nos estrangula. Es cosa simplemente de ver los 60 años de bloqueo en Cuba. Pero ver simplemente lo que pasó en Chile en tres años, entre el 70 y el 73, nuestra dependencia tecnológica significó, entre otras cosas, estrangular no solamente la, la economía, sino la vida cotidiana. Todos ¿no? los productos eran norteamericanos, la tecnología era europea y eso evidentemente llegó a esa nueva concepción del imperialismo. Yo creo que el nuevo colonialismo hay que entenderlo en el control mental, en el control de las mentes. En, la, en el control que identifica fundamentalmente el que miremos hacia el norte y no hacia el sur. Y nuestras clases dominantes, para qué decir, no me voy a meter también en la cultura de un nuevo gobierno ¿no? en Chile, pues lo que va a respetar, entre otras cosas, los tratados internacionales, ¿no? con las grandes empresas que en definitiva se han adueñado del país y de Chile, y que en el fondo implica realmente... No, un concepto nuevo de colonialismo y una transformación del imperialismo del siglo XXI. ¿no? Eh, gracias, gracias a ambos por las intervenciones. Claro, y como decía Marco recién, como hoy día el colonialismo opera a un nivel cultural y simbólico, bueno, eh, la historia y eh, digamos algunos de sus próceres, como Manuel Rodríguez, hoy día funcionan precisamente quizás como símbolos que. A, eh, son contraculturales digamos eh, y son como herramientas anticolonialistas incluso el día de hoy por lo que por la lucha que, que dieron Francisco Bilbao Allende como decía Marco eh, Francisco Bilbao quizás también otro personaje similar de la historia de Chile eh, y bueno para cerrar me gustaría que pudiéramos también dar una reflexión breve y final respecto a eh, bueno, el, la utilidad de este libro y de esta reflexión para la política el día de hoy en general eh, vivimos por lo menos en Chile eh, una coyuntura política muy importante, histórica y política y bueno, debates como este o temas como este parecen estar un poco ausentes por la quizá inmediatez que tienen las discusiones políticas eh, el día de hoy entonces, desde la historia como disciplina y desde quizás las lecciones, por decirlo así, de personajes como Manuel Rodríguez, ¿qué cosas podemos reflexionar el día de hoy? Eh, no sé, me gustaría que partiera a Tito, que está acá con nosotros, para cerrar con... Sí, no, me dejaron hablar de la colonialidad del bueno, poder. Bueno, tiene la palabra también para hablar Por eso te dejamos de... hablar ahora. No, mira una cosa muy corta. Yo, eh, concordando con lo que dicen los compañeros, a mí, hay una cosa que me gustaría agregar nomás, que es la colonialidad del poder, la estructura del poder, que yo creo que eh, ha cambiado poco. Eh, ...y se relaciona con el colonialismo interno, el endocolonialismo, ¿no? Es decir, aquí Aníbal Quijano, por ejemplo, habla de la colonialidad del poder... ...es decir que aquí hubo un, una, una apropiación territorial, una apropiación política... Eh, ...o sea, tiene varias variantes, ¿no? Eh, barista, la, la apropiación política, económica, epistemológica, social... ...de lo que, fue, de lo que se llamó América, ¿no? Eh, Que no se llamaba América... O sea, comenzando por eso, ¿no? eh, O sea, la historia comenzó con ellos, dicen los españoles, antes era prehistoria, o no existía la historia, ¿no? O sea, ya se, se obliteró eso, se arrasó con, con todos los conocimientos que existían antes. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque eso, entonces, la, la apropiación económica significaba que eh, se apropiaron entonces del trabajo, de, del, de, de lo que era la, la tierra. En, en lo educacional, en, en lo epistemológico, entonces se implantó el positivismo, la ciencia, eh, en, y se produjo con todos los saberes y todos los conocimientos ancestrales, por ejemplo. ¿no? En lo social se establecieron todas las jerarquías toda la jerarquía raciales que se utilizaban en esa época, primero los blancos, después los mestizos, después los, después los indígenas, después los negros, etc y también, primero el hombre, después la mujer, eh, etc. Y en lo político se comenzó a institucionalizar, y todo esto se fue institucionalizando, entonces por eso el Estado-Nación, como copia del Estado-Nación en Europa, por eso el sistema educacional, el sistema educacional que comenzó con lo, lo, los colegios, la universidad, en fin. Entonces todo eso se fue, se fue reproduciendo a través de los años y sigue hasta el día de hoy sigue hasta el día de hoy, entonces sigue la explotación, sigue la explotación de los trabajadores, sigue la explotación eh, patriarcal, el machismo, eh, el abuso contra las mujeres, contra los trabajadores, en fin. Y en la educación lo mismo, ¿no? y en la aprobación territorial también. ¿ya? Claro, no están los mismos, a lo mejor no están los terratenientes, porque la, la, explotación, la explotación terrateniente fue expropiada por la Unidad Popular, pero entonces hoy día está la explotación de, la, de las mineras por Sokinich, el litio, el, el, el cobre el 60-70% de las manos privadas, las carreteras son por, la, son por la empresa española, los bancos por la empresa española, en fin, la propiedad privada, la propiedad privada del agua, y así suma y sigue. Entonces, toda esa estructura colonial o la colonialidad de la estructura básica del poder sigue, sigue intacta, con, con ciertos cambios, por ejemplo, por ejemplo, como los que he nombrado. ¿no? Entonces, eso es el colonialismo interno. ¿no? Entonces, hay, hay, pareciera haber una, una continuidad de ese colonialismo interno. ¿no? Y en relación a lo que tú estás diciendo, para pa terminar yo, digamos, mi parte... Eh, yo creo que el aporte que puede hacer este libro es precisamente al debate al debate ideológico, al debate político al decir, bueno, aquí hay cosas que no han sido resueltas precisamente como eso, ¿no? como la continuidad hoy día tenemos un gobierno distinto, nuevo pero que ya está negociando, está transando con los poderes que, que han mantenido esto por los últimos 30 años han mantenido el modelo neoliberal, lo han desarrollado, lo han consolidado hoy día está el Partido Socialista en el gobierno que son los mismos, cuando cuando el estallido social, la, la, rebelión, la rebelión social del 2019, eh, aquí se hablaba la consigna, era, no, son, no son 30 pesos, son 30 años, y sin embargo esos mismos de los 30 años, hoy día, parte de ellos hoy día estar en el gobierno, y eso es contradictorio, por decirlo menos. ¿no? Esa clase política, con la cual, que no estaba en las calles porque la gente estaba en contra del Parlamento, estaba en contra de la clase política, estaba en contra del Gobierno, pedía su renuncia. Ellos se pusieron de acuerdo, con boris a la cabeza, que firmó el acuerdo y constitucionalizó e institucionalizó esta salida y hoy día está en el Gobierno. ¿no? Entonces, hay algo ahí que, que, que Manuel Rodríguez si viviera, yo estoy seguro, que estaría en la calle. No estaría en ese acuerdo con la paz. Entonces, esto yo creo que contribuye Porque de alguna manera eso. Ah. perdón, perdón manera que te eso. interrumpa, diríamos que estaría preso, más que en la calle. Bueno, estaría preso, sí. <risa> Probablemente. Probablemente. O sin ojo. Eh, eso. Ya, eh, entonces, para Marcos y Sergio, no sé qué reflexión final podrían aportarnos en, en torno al tema que les había planteado. Eh, si quieres, eh, lo hago yo para que cierre Sergio, que el que ha, eh, ha hecho todo el, el gran Exacto. esfuerzo de juntar de... la obra, yo voy a ser muy breve yo creo que este texto eh, sirve eh, pensar no solo para resistir, es decir entender que el pensamiento de Manuel Rodríguez no fue solamente resistir frente al imperio español o frente al, al imperio realista o frente a lo que significaba la restauración del imperio español sino sí. era pensar para cambiar pensar para Formar las estructuras de dominación, que era lo que plantea eh, y que, se ha, que ha planteado Tito en términos de lo que Aníbal Quijano ya señalaba, ¿no? como la colonialidad del poder, ¿no? las formas racionales del ejercicio eh, del poder. Y transformar, y si lo llevamos a día de hoy, yo creo que está aquí, eh, transformar, si lo queremos, las estructuras ¿no? y las relaciones de explotación pero que cuando hablamos de ese colonialismo hablamos de relaciones de explotación, de las relaciones de la contradicción capital-trabajo, de las dinámicas de la gran articulación ese capitalismo, ¿no? que hoy es depredador de la naturaleza, que hoy nos lleva a la crisis medioambiental, nos lleva incluso a una crisis global de la sexta extinción. Y yo diría que aunque pueda decir, oiga, es pretencioso pensar que todo está en 180 páginas y que en el libro no se menciona ya poco menos que la salida al capitalismo. No, no es eso, pero ayuda a pensar y yo creo que el texto y los trabajos que están en, en el texto eh, lo que permiten es pensar y reflexionar, y reflexionar desde la crítica, reflexionar desde la posibilidad de reencontrarnos con Manuel Rodríguez y señalar que hoy su pensamiento está vigente, y que está vigente ahí sí en las calles está vigente en la plaza de dignidad está vigente en el pueblo mapuche está vigente en el movimiento feminista está vigente en las clases trabajadoras está vigente por tanto en todos aquellos que luchan entre otras cosas no contra la explotación y el capitalismo y en defensa de la humanidad por decirlo así también contra el neoliberalismo es decir, si hay un pensamiento también para ganar yo diría que eso es el, el gran aporte de este, de este texto y si nos tenemos que colgar una medalla diremos que está muy bien escrito por todos es decir, que de paso se lee bien ¿no? y se trata por tanto de dar elementos eh, para eh, poder pensar y no solamente se trata eh, de eh, hacer notario ¿no? de un hecho pasado y creo que esa es la importancia del texto sí, bueno. Eh, sí, gracias brevemente. Mira, eh, este libro tiene, a mí que me tocó coordinar eh, el libro, yo quiero decir que este libro tiene un valor bien interesante y importante, que es que no nos pusimos de acuerdo. Diseñamos una idea general y cada quien expuso lo que consideraba solamente con el hilo de, de, de, de la obra de la vida y la obra de Manuel Rodríguez que cada uno de nosotros interpretó desde la perspectiva que quiso entonces es interesante porque eh, nos tuvimos permanentemente conectados buscando que no eh, hubiera contradicciones entre uno y otro no, no, y eso creo que es muy valioso porque eh, porque aporta una infinidad de elementos de análisis, que creo que son muy importantes. Es una cosa que quería decir. La segunda cosa que quería decir con esto culmino es que yo vengo llegando de Chile. Llegué hace seis días, estuve una semana eh, ya. La verdad es que sentí pena, lo te tengo, te tengo que decir bien abiertamente. Sentí pena porque vi, siempre he sido así, pero esta vez lo no sentí más que nunca. Eh, gente desesperada, gente amargada, gente triste. No, no, no vi felicidad en casi nadie. Eh, la presión de la cotidianidad de la vida eh, es brutal. Eh, el tema de pagar las deudas, el no llegar a fin de mes, eh, y el de tratar de demostrarnos a través de los medios de comunicación y las redes sociales el mundo de la clase media como el mundo chileno, eh, que no es real. Eh, y el de. El, el de... Me, dio mucha, me dio mucha tristeza ver gente que ha luchado toda su vida, que estuvieron presos, que combatieron a la dictadura y que, que hoy se conforman eh, con este gobierno fantoche que, que ya muy pronto eh, eh, va a mostrar su. Ya estamos mostrando su verdadera eh, cartera Entonces, frente a esa situación, y lo repito, lo digo en el texto, eh, lo repito y lo reconfirmo porque el texto lo escribí antes de mi viaje a Chile. Eh, yo creo que este libro tiene un gran valor en el sentido de recoger eh, eh, eh, ese hecho, ese acontecimiento. Y por eso elegimos presentar el libro este día, este día cuando se conmemora el aniversario, cuando... De, de, de ese momento importante en la historia que frente igualmente frente a la desazón y el desánimo Manuel Rodríguez aún tenemos hijos aún tenemos patria ciudadana eh, en Chile hay un pueblo y hay una juventud eh, que no ha perdido no ha, no, no, no ha perdido su espíritu de lucha que la tienen aplastada, la tienen marginada la tienen excluida de los medios de comunicación y de las redes sociales pero que también uno percibe que ahí está y que ahí está, y, que, y, y yo creo que Boris es el último intento eh, de la oligarquía para tratar de, eh, para tratar de, de solucionar el problema eh, en términos, entre comillas, civilizados. Eh, frente a eso, creo que, que este libro eh, aporta elementos de análisis, de comprensión, en tanto, en tanto es un análisis de tres tiempos, eh, con, eh, y, eh, eh, concreta o integra elementos de análisis histórico y elementos de análisis de la realidad actual que aporta instrumentos para la organización, para la lucha y para la liberación, para lograr esa segunda independencia eh, que, que es deseable para todo el pueblo chileno para dar continuidad al pensamiento y la obra de ese grande de Chile y grande de América Latina, que fue eh, Manuel Rodríguez. Muchas gracias a Israel eh, por habernos dado la oportunidad, por haber creído en nosotros, por haber creído en el proyecto y por haber eh, hecho este libro tan hermoso eh, que hoy tenemos aquí y que espero que eh, pueda ser adquirido por la mayor cantidad de personas. Eh, bueno, muchas gracias en realidad a, a ustedes que siendo intelectuales de la, digamos del talante que son hayan querido publicar con una editorial tan humilde, pequeña como la nuestra eh, Bueno, y me queda la pregunta, me, esa me la responderán después, eh, cuáles fueron las otras editoriales que no lo quisieron publicar <ríe> esa me la responden después así que los, los dirán después lo dirán después <risa> así que bueno con eso quisiéramos despedirnos dar las gracias nuevamente eh, y esperemos que este libro eh, logre, logre llegar a la mayor cantidad de gente posible, interesada obviamente en la, en la política y en la historia eh, y nada pues, nos estaremos encontrando en otros libros y en otras presentaciones muchas gracias a gracias ustedes. ustedes gracias Chao. luego Tito, adiós, Israel Chao. Adiós, adiós Marco, adiós Tito, adiós Israel. Chao. Bien, Gran abrazo. Luego Sergio, ahora a dormir, que para, ti, para mí ya va a ser la una. Oh, <laughs> <Yeah>. <laughs> Chao, no, amén. <laughs>